de Dios camino pueblo de dios camina pueblo de dios camina pueblo de dios nueva alianza en la nueva jueves de la segunda semana de cuaresma el Evangelio según San Lucas capítulo 16 versículo del 19 al 31 En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos Había un hombre rico que se vestía de púrpura y telas finas Y banqueteaba espléndidamente cada día Y un mendigo llamado Lázaro yacía a la entrada de su casa Cubierto de llagas y enciendo llenarse con las obras que caían en la mesa del rico hasta los perros se acercaban al a de las llagas. Sucedió pues que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y lo enterraron. Estaba este en el lugar de castigo, en medio de tormentos, cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces gritó, Padre Abraham, ten piedad de mí. Manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me tortura estas llamas. Pero Abraham le contestó, Hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes, y Lázaro en cambio males. Por eso él goza ahora de consuelo, mientras que tú sufres tormentos. Además, entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso, que nadie puede cruzar ni hacia allá ni hacia acá. El rico insistió, te ruego entonces, Padre Abraham, que mandes a Lázaro a mi casa, pues me quedan allá cinco hermanos, para que les advierta y no acaben también a ellos en este lugar de tormentos. Abraham le dijo, tienen a Moisés y a los profetas que los escuchan. Pero el rico replicó, No, Padre Abraham, si un muerto va a decírselo, entonces sí se arrepentirá. Habrán repuso si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor Gloria, Gloria a ti, Señor, Señor Jesús Para redondear el tema de la incompatibilidad entre el seguimiento de Jesús y el servicio a la riqueza y los bienes materiales, Lucas presenta esta parábola para advertir sobre la imposibilidad de servir a Dios, a su reino y al dinero. La consecuencia más inmediata es el olvido de las más mínimas relaciones de justicia y de la finalidad de la misma vida. En la parábola queda al descubierto, la gravedad que entraña el pecado de omisión. El rico no le hizo ningún daño al pobre Lázaro. No se sabe que él fuera el responsable directo de la miseria en que vivía el mendigo. Ni siquiera lo, lo echó de su casa. El rico se limitó a dejar al pobre tal como estaba. En el relato del juicio final, la ruina de los que se pierden está motivada exactamente por la misma causa que se llevó al rico al infierno. Su perdición estuvo en que fueron indiferentes ante los...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 Los necesitados, y lo mismo hay que decir en la palabra del buen samaritano, ni el sacerdote ni el levita le hicieron daño alguno al que fue robado y apaleado. Hoy y ahora es el momento de hacer algo, invitarlos a un retiro, a unos ejercicios espirituales males, a participar en los sacramentos de la reconciliación. Estamos apegados a las cosas, tenemos tal instinto de posesión que nos encierra las entrañas y nos impide compartirla con los demás. No se trata solo de riquezas económicas, tenemos otros dones, tal vez en abundancia, que otros no tienen, de orden espiritual o cultural. Hay muchos Lázaros en nuestra puerta, a lo mejor no necesitan dinero sino atención y cariño. La cuaresma nos invita a que la caridad para con los demás sea concreta, que seamos solidarios. Que el Señor los bendiga.